mexicano, siempre al cien, siempre al cien, siempre en mi barrio aquí estaré, aquí estaré, pues yo nunca pararé, nunca pararé, y si me caigo me levantaré, me levantaré, yo, fantástico. Venimos de la tierra del nopal, siempre mexicano con un tequila y un mezcal carnal. No me venga a pantallar, mi México va a ganar 100% real, leyenda del rap. Esto es México querido, siempre caminando al cien con el Samna No nos van a detener con el IENS. Esto es Fantástico Producciones, escúchelo bien. Humilde desde pequeño. De barrio no soy, por lo que tengo a mis padres las gracias les doy Por tenerme fe, eso nunca acabará Yo solo quiero ver crecer a todo mi clan No quiero falsos amigos que ni las gracias te dan Llevo siempre el mismo plan, no vayamos a dudar Que la muerte algún día nos va a llevar clic clack, yo, clic clack El arma dispara, mi alma se separa Solo hay gente mala que viene a criticar Pero yo soy mexicano, eso no me va a parar Siempre firme, carnal, como soldado Llevando a México a mi lado, esto es fantástico Ya la sabe, siempre mexicano Mexicano, siempre al cien Siempre al cien, siempre en mi barrio Aquí estaré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 te vengo a cantar hoy Estoy por mi México lindo Lo llevo en el corazón Con el fantasma no hay quien nos para Y con el anónimo Vamos siempre en llamas Me inspiro en mi México querido Escribo lo que bebé Rimando chido Pues que les digo A Dios le pido Que cuida a mi familia Al que me será auxilia Cada día no sé qué haría Si con ellos yo no estaría Siento la vida pasar La noche fría Esto algún día se acabará y yo no sabía que con la fama no todo se cumplía Que en la vida hay alguien que te envidia No siempre hay comida pero yo tengo a la virgen que me cuida Yo no soy de los que presumía Sentado en la esquina con la mano fría Creía que todo era fantasía, que ironía Puedo todo por mi pueblo, con vida sencilla esto es fantástico Voy por lo que pocos tienen y lo que muchos quieren El dinero no te mantiene de pies la voluntad de cumplir tus sueños De ponerle empeño cada vez que se viene a grabar Mexicano Siempre al cien, siempre al cien, siempre en mi barrio aquí estaré, aquí estaré, pues yo nunca pararé.